Hola, hola, buenos a aquí son contando un día de Salta Verna Y hoy volvemos a nuestro maravilloso domingo de Blood Bowl Vamos a jugar esta vez contra Pants, que es un equipo de Halflings Que bueno, no sé yo cómo va a estar este partido, pero veremos qué tal En nuestra última jornada ya estamos prácticamente clasificados y tenemos el pase para el... la Copa de Blood Bowl ¿Vale? Porque este es el clasificatorio, entonces tenemos seguro, seguro el pase, o sea, con mucho nos quedamos en el top 10, pero teniendo en cuenta que son, bueno, o sea, los 8 primeros tienen, ah, no, ni de coña, no, no, no, Como mucho, aún perdiendo, aún perdiendo nos quedamos top 5, top 5, porque tenemos 6 victorias, un empate, 0 derrotas. Entonces ahí habría que, bueno, números Los únicos que nos pueden igualar son hasta El, el top 5, entonces tenemos el pase Ya asegurado, así que nada Este partido es trámite para acabar el torneo Vamos a empezar Vale, nosotros no tenemos Nada eh, Siguiente, ellos tienen un pastón Dios Vale, dos jugadores, el Maestro Chef, una chica Botwasher y entrenamiento extra. Vale, va a ser un partido duro, eso lo tenemos que saber ya. Porque es que creo que uno de los que han cogido son... O sea, es un árbol. No lo sé, no lo sé, no lo sé, creo que es uno de los árboles. Bueno, ahora lo veremos. Nosotros, como tenemos la máquina... Ahí, mírala, mírala, mirad Ah, no, han cogido un elfo, un elfo, Nosotros lo que vamos a hacer. Jugamos en casa. Vale, no podemos perder. Vale, vamos a estrenar a nuestro chico de la pisonadora. En la primera parte vamos a hacer que reparta mucha leña. Y con eso.. Vamos, para adelante. Vale, ok, tienen este jugador estrella, que es un Half-Life normal. Al elfo. Dios. Es medio, medio árbol Lleva ahí... Vale, ¿qué queremos hacer nosotros? Vamos a jugar en defensa, vamos a ser listos Como siempre nos es más sencillo jugar en defensa Dos repeticiones de tirada Nosotros perdemos dos Uf. Once repeticiones de tirada ¿Quién está fuera 0 de seis... ¿Tú que tienes agallas para dentro, hombre, hijo mío? Vale, y creo que nos vamos a poner en línea todos. Para no dejar hueco, tener bien puestas las defensas. Vale, ok, tiene sentido esta colocación suya. Vale, patada para allá. Y ahora vamos. Dios, qué patadón. Aguarda, eh. Se mueven mucho, mucho los halflings. Dios. Vale, ok. Ahora veremos qué tal con los placajes. Pero se mueven mucho, mucho los halflings, eh. A ver qué tienen. Esquiva, material adecuado para lanzarse. Escurridizo vale, bueno paso lateral, eso se está, eso ha está añadido seguro tiene bloqueo un blitz aquí delante, ah oh, bueno me cago en la leche cómo que lesionó? Vale, sin efecto a largo plazo. Joder, vaya primer turno, tú. Vale. Es que este árbol seguramente tendrá algo de tendrá de todo. No me tocado la pisonadora, ¿eh? Si os habéis fijado. Es que esto me va a dar una faena brutal. Vale, arriba 50% sacanagallas, sí Dale, niño Bueno, mantenerse firme Vale Venga, a matarlo Y avanzamos con esto Sí, sí, sí yeah. Ay, eh, chico, muy bien. Vale, empezamos duro. Venga, agallas, con toda de fuerza. Con mi tío no pasa nada si no salen las agallas. Vale, no es mala tirada. que arisma él, mantenerse firme. Vale, repetimos, bien, salen las agallas, perfecto. Uh, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ok, y lo tumbamos. Maravilloso. Ahora, ¿cómo queremos jugar? Vale Eso lo vamos a cerrar aquí Vamos a traer a Zarglon hacia el centro Para poder cerrar mejor Ahora veremos cómo se levanta El Blitzer. también lo vamos a sacar para acá Sí, sí, sí Vamos a bascularlo ya Sí, aquí está bien y ya vamos cerrando esta zona. Aquí tenemos, bueno, dos apoyos. Tenemos aquí el corredor un poco retrasado. Bien. Bueno. Hemos tenido ahí en el primer compás una lesión, pero. Veremos. Vale, vale, vale. Nos está entregando el balón. Está bien. Tienen los dos árboles tumbados. Bien, bien. Está bien para nosotros. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente listos Como para sacar muy buen provecho de todo ¿Vale? ¿Este hombre que lleva? ¿O sea raíces? Uy, le sale a traer la salvación ¿Vale? Bien, y este las ha echado ¡Ah, no! Se salvó Oh, vale Bien Bravo, para mí eso es perfecto Vale, vale, vale, genial, genial, genial genial. Vale, nos vamos a, vamos a acudir aquí Vamos a golpear con la apisonadora Vale Vale Vale, bueno, no está mal Vale, aquí a la por 50%, oh, vale, omitimos, vale, está muy bien, omitimos, yo tengo bloqueo y el no, y te vas al pozo, vale, bien, bien, bien, bien, vale, ok, ahora ¿Podemos meter con este defensa aquí? Sí, vale, me gusta Vale, te sigo, que lástima. Claro, y este blacaje es para nosotros Ah, regateo porque ya salgo de la zona de defensa mm. Puedo gastar el Blitz aquí y usar este para acercarme yo Vale, tampoco me parece ma tan mala opción perfecto vale aquí venga bien yeah. otra lesión vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos uy aún tenemos movimiento vale nos colocamos aquí perfecto perfecto esto perfecto vale vamos a venir aquí a cerrar esto está muy bien con este blitz Vamos a ubicarnos por aquí detrás. Espérate. ¿Tenemos un movimiento aún? Vale, no, este movimiento es más inteligente. Vale, ahora metemos este blitzer aquí y tenemos aquí esta línea de dos con una casilla adelantada. Ah, no, no, no. Salió, salió rana, ¿eh? Vale, bueno, no pasa nada. Tenemos aquí a la gente apelotonada y está bien. A ver, te sacamos del campo. Yo tengo bloqueo y tú no. Al suelo que te vas. Perfecto, vale. Y aquí nada, si uno lo recogen. Este defensa aquí está bien, perfecto. Cerramos turno. Perfecto, perfecto, perfecto. Nosotros estamos genial. Ahora mismo, con, tal y como está la situación, está muy bien. Tiene cuatro agilidades, este no que tiene pasión ¿no? No. Venga, a ver qué mueve. Uy, uy, uy, uy, Vale. Vale. Dime que le sale rana, por Dios. ¡Ah! Venga ya. Eh, venga, antes de decirte. Oh, aturdido. Venga, bueno, está bien. Uh, nos toca ya. Nos toca ya. Es muy buena noticia. Vale. Esto para que ahí bien. Vale, y seguimos. Ok. Ahora esto B, vale son dos dados está bien nada vale, y no lo tocamos tú tienes agallas no vale oh. vale nos vamos a quedar qué lástima porque teníamos muy buen acceso a balón ya Vale, aquí, pase lateral, placaje Vamos a quedarnos Bien, nunca Bien, bien, vale Ok, vamos limpiando, vamos limpiando Poquito a poquito Vale, aquí Vamos a ver si podemos hacer las agallas, eso es Vale, y la segunda Bravo Bravo Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Y aquí al suelo Y aquí esto es un suicidio Y esto, ¿qué tal? Nah, peor Vale, bueno, estamos bien, estamos bien Estamos cerrados Es que ni vamos a mover este, ¿para qué? Vale, finalizamos turno Y así nos quedamos, estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien. Es una lástima. Porque aquí la apisonadora ya no ha a este. Y a ver cómo reacciona. Vale, sí, era la. Vale. Hay que tener dos cuadrados ¿eh? para aguantarle una de estas. Vale, vale, vale, vale. Ok, tenemos turno, tenemos turno. Jugamos. Vale, perfecto. Y nosotros vamos para adelante, sí, sí, sí, sí. Vale. Ahora está aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Y vamos a seguir. Para apoyar este placaje. Y ahora con este. Vamos para adelante y a tu casa, chicos. Nos vamos a quedar ¡Bravo! Bien, bien, bien, bien, bien Otro lesionado Perfecto Tiene una barbaridad de banquillo Pero bueno Estamos bien Vale, nos levantamos por aquí Aquí Activamos agallas No, bueno, no pasa nada Vale, perfecto, me gusta Quédate la que quieras, vale. Y otra vez. Fallaron a las agallas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Venga! ¡Oh! ¡Y encima ha perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, vamos a meter la apisonadora aquí. Vale, vamos a dar el apoyo que de verdad necesita esta pisonadora. Vamos a ponernos aquí con esta defensa. Vamos a levantarnos desde aquí y con la pisonadora. Vamos a ir a toda pastilla a reventar esto. Venga ya. Venga, vale y seguimos. Venga ¿Qué más vamos a hacer? Ok, yo pienso que podemos adelantar Un poco las líneas Vale, nos colocamos tal que así Esto está bien, finalizamos turno Estamos todos aquí conglomerados Pero que nos po podemos llegar a salir Y a engancharlos por aquí con los dos más detrás, Que tenemos bastante movimiento Vale, te acabas de suicidar O sea, lo tenemos todo cerrado por aquí Estos tres, no, no sé No sé, no sé, no sé esta defensa lo tenemos libre para poder movilizarnos ahora. Te acercas a nuestra prisionadora. No sé qué has pensado para, pen para creer que eso era buena idea, pero. Uf. Es que siempre es una tensión, tío. Cuando va un bicharraco de esto te va a aplacar, tú lo único que puedes hacer es apretar el culo, rezar para que no pase nada malo. ¿Y vaya en el primer turno te pasa? Oh, Eso no Vale, ok Nos levantamos aquí Esto está bien Venimos aquí Sí No tenemos bloqueo Aquí qué tal estamos Cuatro de fuerza Tienes teléfono tú Vale Vale, vamos a liberarlo. Vale, perfecto. Y lo vamos a seguir. ¿Algo? No. Ah, bueno, bueno. Aturdido, aturdido. Bueno, está bien, está bien. Vale, vamos a coger distancia. A ver, la idea es poder venir a apoyarle. Vale, perfecto. Con esto podemos... Y ahora desde aquí hasta aquí. Vale, estamos bien. Perfecto. ¡Toma ahí! Y, y le acercamos a la pisonadora Maravilloso. ¿Dónde cae el balón? Allí. ¡Ah, oh, qué lástima! ¡Uf! Y tengo to a toda mi gente aquí. Vale. Vamos a retrasar a este. Por seguridad... 67% Bueno, es un buen porcentaje Yo creo que podremos sin duda Bien Hemos gastado ya el Blitz, pero Confiamos en que sea un buen placaje Venga, un dadito Bien, bravo, bravo, bravo, bravo. Me quiero Nos ha venido un poco mal Vale, no sé. Ok, ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Pillarlo, pillarlo, pillarlo. Tiene un montón de... Dios... Claro, pero ya no se puede mover más. Vale. Oh. Pero... ¿Y...? ¿Qué? Y, ¿Qué ha sacado? Lo, no he entendido nada. Oh, aturdido Vale Nos toca Uah, nos toca La que le va a caer al pobre Vale Vale, perfecto Maravilloso Oh, lesionado Bien Bravo Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Vale, vale, vale, vale, esto es maravilloso Bien, y con plagaje nos evitamos el escurridizo Otro lesionado, perfecto ¿Dónde tenemos el balón? Ah, bueno, por nuestra parte nos da igual Uy, subirá de nivel, perfecto Vale, ok, ok, ok Vale, nos acercamos aquí para apoyar Bueno, es que, que, que apoyo va a necesitar la máquina Dos dados, perfecto Y lo mueve Vale, y seguimos Vale Agallas, sí, dale Vale, tenemos otro Bien, las agallas Yo tengo bloqueo y el no, perfecto ah, Bien, aturido Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Esto es suicidarse... Vale, nada, pues vamos a correr. Vamos a correr. Perfecto. Ahora a ver si podemos recoger balón. Vamos a cerrar este aquí. Al lado contrario. Ok, y aquí vamos a recoger el balón y nos vamos para allá. Sí, sí. ¡Bravo! Tenemos touchdown, señores. No llegan. Iniciar turno. Y ahora... Dios, ¿llegará? No, bien Bien, bien, bien, bien Dios, Dios, Dios, Dios Dios, Dios, Dios, Dios. Ah. Nada Remar para quedarse en la orilla Era imposible O sea, te, se ha jugado literalmente 80 esquivas Venga, con la máquina Espérate, espérate Levantarse Vale, mira, aquí con la máquina, perfecto. Vale, pues nada, lo, lo tratamos de movilizar. Ya está. Vale. Uh, ¿podemos tirar aquí? Se nos, nos sube al 4, esperate. Vale, 50% de agallas. Vale, omitimos. Yo tengo bloqueo y él no, ¿vale? vale Vale, bueno, está bien. Ok, nada, pues ya está. Vamos a acabar la jugada. Touchdown, turno 7. Cerramos. Y nada, nos jugaremos lo mínimo. Dos puntos a jugador. Perfecto. Grande Doerling. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No es una lesión. Ellos tienen 5 Perfecto. Cero noqueados o arreglar un árbol, vale. Oh, nuestra máquina, oh, nuestra máquina es verdad. Mm, bueno, a ver, salió bien. Dos puntos de jugador. Bueno, poco a poco. Claro, ahora el problema que tenemos es ese: o sea, ¿qué, qué, qué posición cogemos? Nada, nada. Nos vamos a alejar. El mínimo de placajes. Tenemos que conceder literalmente el mínimo de placajes. Vale. Ok, rollo así. Y ya. Vale. Era una piedra. ¡Uh! ¡Oh! Y encima aturdido, oye, pues ni tan mal. ¿eh? Vale, y con eso ellos tienen literalmente un placaje del Blitz, se acabó. Y nosotros igual, nosotros contestaremos con un Blitz y, y punto, fin de la primera parte Oh, si te colocas aquí te tiro fuera Pero con toda la razón del mundo eh Vale, Norsin aguanta el placaje y ya está Oh, falló, perfecto. Claro, a otra. Quiero decir, tienes 8. Vale. Mm -hmm, cuidado. Uy, oh, con echar raíces falla. Maravilloso. Vale. Pero Aguantaste. Bien hecho, chico, Hiciste tu trabajo. Perfecto. Vale. Vale, y tú te vas a ir a la calle, lesionadito. Pero lesionadito, lesionadito. Vamos a hacer: el, prime, el primero va aquí y el segundo para afuera. Vale, perfecto. El primero aquí y el segundo para afuera. Ah, qué lástima. Podríamos haber tirado la segunda tirada. ¡Oh! ¡Y lo matan en la grada! Nah. Perfecto. Perfecto. Ya me cuentas qué tal. Buenas noches. Vale, pues nada, fin de la primera parte. Acabamos muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Claro, al contrapuntos que defendemos. O sea al revés at atacamos entonces Chef Halfling, una tirada qué estrategia qué salida es esta este chico está un poco desubicado vale vale así sí venga validamos van a patear ellos ¿Dónde está el balón? ¡Dios! No llegamos, lástima Vale, Blitz, un turno extra Bueno, claro, pero ya refuerzas el centro o ya te eres capaz de, de movilizar a la gente ¡Dios! Vale, estos juegan mejor en defensa, sin duda que en ataque. Bueno, bueno, bueno. A ver qué nos queda. Sí, bueno, están jugando equivalente. Están manteniendo el... el... Uy, ¿por qué? Están manteniendo el dibujo en toda la zona. Oh. Vale. Claro, y con 4 de fuerza pues. Efe Claro, pues esto es algo que nosotros no podemos hacer nada Pues nada, apretaríamos por ese lado y ya está Vale, y nos sale fuera. Qué lástima. Vale Con este defensa aquí Perfecto vale. oh no he fijado que tenía bloqueo Buah, vaya aliada Vale, esto es mejor para nosotros Vale, este sí que nos tiene bloqueo Le damos Vale, esto a ver qué tal. Bien, con las agallas. Vale, otra vez. Bien, con las agallas. va Está feo. Aquí, ¿qué tal? Un dado nada más. Ah, porque no tenemos la otra defensa, claro. Vale, agallas. Tírala. ¡No! Oh, vale, pérdida de posesión Tenemos dos tíos en el suelo El balón está bien lejos, por lo menos Supongo que es el consuelo que nos queda No hemos tirado a nadie de la primera línea Eso es fatal, es lo peor, literalmente O sea, lo planteas para pegarte en un primer turno Y no tumbas a nadie Es malísimo, pero malísimo, malísimo y, y él sí que lo va a hacer Bueno, me empuja por lo menos Dios Es que esos hombres árboles son Alucinantes Oh ¿Por qué? Bueno, yo que sé, tampoco vamos a discutirlo Me hace gracia porque la, la hombrera que tienes Es de madera, tío Qué bueno. De, detallitos, ¿no? Detallitos. Vale. A ver. Dejemos de estar en el suelo, por favor. Y gracias. Venga. Es que no sé si jugarme las agallas. No sé qué es peor. Coger el balón o, o jugarte las agallas. Vale, 67%. Vale, lo tenemos. 50% venga va, vamos a echarlas bien joder madre mía oh, mejor vale, ok, hemos tumbado uno, me gusta vamos a formar aquí placamos aquí vale vale yo me voy a quedar este hombrecillo puede venir aquí a apoyar no, Uf, son muchos a por ellos son muchos a por ellos vale vamos a ver si podemos sacar como mínimo este placaje Espérate, a este lo vamos a levantar, sí. Vale, y a ver esto qué tal. A un dadito, venga. Vale. Buf. Vale, bueno, seguimos. Dos rojos. Venga, va Vale bueno No salió, pudo ser mejor Vale, fin de turno tengo, tengo miedo de que venga a placarnos directamente aquí Al balón y que no seamos capaces ni siquiera de llegar a apoyar Es un problemón por nuestra parte, eh Y lo ha hecho muy bien Porque es que es un elfo de fuerza 4, eh Colándolo por ahí y, O sea, ha hecho el blitz inicial Nos ha reventado en el centro Y ahora se ha colado y nosotros ya por detrás no tenemos nada que hacer contra eso o sea, para pulular con libre albedrío Como le dé la gana Porque Tiene un montón de agilidad para esquivar Tiene puerta 4 de... Y, y llegar, llegar seguro hasta allí Dios Vale Bien aguantado Bien aguantado Sí, claro, nosotros ahí contra eso Poco más podemos hacer Y, y tampoco sé yo Cómo de bien está quedarse a pegarse con ellos. Ah, ¿eh? oh, lo suyo sería no. Vale, ok, decidió pegarse. Oh, te debería preguntar si quieres usar el defender o no. Entiendo que es lo contrario al mantenerse firme. No sé. Uf, uf, uf. Se, se vino la modorrilla. Vale, ok, vamos a correr hasta aquí. No, no, no, hasta aquí. Nos alejamos de este hombre. Vale, y ahora a ver si podemos limpiar esto un poquillo. Este placaje nos sale ultra negativo. Venga, en las agallas. Eh, omitir. Y juega lo que tú quieras. Tenemos bloqueo, así que te vas al suelo. Bien. Está bien. Levantarse. Vale, ok, nos vamos a usar el Blitz aquí Vale Ahí, recién levantadito Perdemos las agallas, no pasa nada Vale, omitimos la tirada Lo que tú quieras Eso es, y ahora otra vez Omitimos las agallas Vale, repetimos la tirada Bien Vale, ok, mejor de lo esperado Vale, vamos a movilizarnos aquí Vamos a cerrar esto. Perfecto. Este blitzer lo vamos a meter. Espérate. ¿Aquí podemos llegar? Sí, perfecto. Sí, acabamos de cerrar un poquito. De bloquear. Vale, esto es un dadito. Yo tengo bloqueo y él no. Así que te vas al suelo. Perfecto. Muy bien. Encima aturdido. Vale, maravilloso. Maravilloso, vale, aquí ya estamos cerrados A ver si, po oh, a ver si podemos Hacer esto Vale Fuck. Había que probar Vale, bueno, nos vamos a escapar Nosotros con estos cuatro hombres de aquí A ver si podemos ir haciendo piña y liberarnos Hacia allá que tenemos mucha gente mucha gente con ese hombre árbol eh nos tenemos que separar jugarnos esquives si hace falta pero lo dejamos aislado que él se quede ahí en su sitio haciendo lo que le dé la gana pero que no nos moleste ¿Y ¿por qué por qué harías eso What te pega con la esta de pollo bueno, con, con el... Sí, con un filete o lo que sea O la alita Dios Eh... Mantente firme Vale Vale, vale Bien, bien, bien Estamos sufriendo mucho esta segunda parte No me está gustando para nada Vale Vale, vamos a tumbar esto Yo tengo bloqueo y el no Bien, bravo, aturdido mm. Complicado, eh por ellos con un 83% vale y este lo vamos a cerrar aquí yo, yo espero yo espero que no sean capaces de pegar la vuelta vale vamos a apoyar vamos a dejar este libre A lo mejor lo puedo meter aquí. Apoyo ya de primeras. Y voy con esta gente a cerrar por aquí. Vale, vale, vale. No me parece tan mala idea. Vale, y vamos cerrando esa zona. Al fin y al cabo, no... Vale, sí, nosotros nos levantamos por dar un poquito por culo Pero tampoco Dos rojos Y aquí Tres rojos, venga, pues tres rojos Perfecto Mejor imposible Venga, se intentó Vale, cerramos turno Y a ver qué surge ahora Venga, vamos a tener problemillas Uy, este no, ah, vale, no, no Este estaba aturdido, se dio la vuelta ahora Vale, ok, ya les está empezando a amenizar hacia allá Lo normal Vale, nosotros, ahora Bueno, con toda esta gente, con estos cinco Héroes de por aquí Vamos a continuar empujando por este flanco Y ya está pues Se va a liar a pegarnos Pero cosa mal Vale Uff Vale Bien, eso nos deja en una mejor posición a nosotros. Bueno, él está empezando a cerrar ya, ¿eh? Yo creo que vamos a tener espacio suficiente como para poder montar una caja, ¿vale? Uf. Son duros, ¿eh? Son duros los Alfio. ¿Vale? uff, vale. Es que estamos siendo pateados, tío, en todos lados. Vale, si nos ha quedado un hombre liberado Ok, yo creo que nuestra primera acción Aquí arriba, perfecto Y es venir aquí Con las agalles. Sí No Primero de todo vamos a montar la caja No me gustaría A ver Sí, es que estoy destinado a montar la caja aquí Al borde del abismo a ver vale, aquí nos podemos colar esto está bien vale, esto está bien también vale vale, aquí vale, tal que así ahora, con este blitzel Ah. Aquí Con este corredor aquí Vale Vale, y nuestro balón aquí O sea, nosotros vamos a aprovechar esta zona de balón Para cerrar y tal Vale, o sea, con, con la banda ahí Para tener nuestro espacio Ok, rayas, venga, dale Dale Bien, yeah, aturdido encima Perfecto Vale, vosotros os vais a quedar ahí Contigo, ¿a dónde nos vamos? Vale Aquí estamos bien, para ir para allá a Apoyar Esto es un suicidio porque son... Oh, y tienes agallas, dale, dale, campeón, vamos Fuck Fuck Vale, vale, vale, vale, ok, así perfecto Así perfecto, así perfecto no tenemos a nadie por aquí detrás, no, que se había quedado ¿no? Perfecto Vale Estamos bien cerrados Vale, ok, viene con gente a apoyar Ahora a aplacar aquí seguramente Eso nos complicará un poquito la cosa Pero bueno, confiamos Vale Sí, aún tenemos hueco y espacio. Ahora, date cuenta, este nos lo vamos a dejar aquí olvidado. Y con estos tres vamos a llegar a apoyar aquí a este montón. Bien, y ahora liberamos estos dos. Perfecto, vas a ser nuestro Héroe. Vas a aguantar lo que no está escrito. ¿A que sí, Kratrek. Vamos, aguanta. Aguanta. Bien, bravo. Nuestro héroe. ¡Uh, oh, qué bien! Segunda tirada. ¡Ah! Venga ya. Cosas que pasan. Dios, qué duro. Vale. Vale, vale, estamos. Estamos, estamos, estamos, estamos, estamos. Estamos. Vale. Vale, son dos dados. Vale, perfecto. Vale, ahí duro. Venga, aturdido. Bien, es buen comienzo. Vale, yo tengo placas y el no. O sea, tengo placas de bloqueo. Vale, ok, este está en el suelo no Ahora no tenemos placaje aquí porque ya lo hemos usado mm, Vale, bueno, es un turno para movilizarse un poquito Avanzar por la caja Vamos a plantear ya Contacto directo, o sea, sin miramientos No, no, no, no. Pues, ¿Y si corremos? Vale Ok, vamos a correr por aquí Vamos a avanzar un poquito uh uh, uh, uh, Y vale, aquí cerramos, aquí Perfecto Vale, vamos a ir, irnos O vamos a escapar De esta zona, nos alejamos del Hombre árbol, por lo que pueda pasar Este se va a levantar ahora, eso me da un poco de miedo Pero bueno, ya estamos listos, dispuestos Y preparados para lo que tenga que venir Vale bueno, bueno, estamos bien. O sea, estamos cerrando, estamos abriendo camino. No le da para más. Perfecto. Nosotros nos vamos, eh. Ahí no nos vamos a quedar. A unas malas. Si llegamos a los últimos compases y tenemos una posibilidad de hacer un touchdown con un, jugándonos un pase, nos lo jugamos. Y ya está, eh. Nosotros felices, contentos. Uf, qué ha pasado! Uh, vale, Vale, enorme que aguanta por ti Vale, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto. Buah, esto nos abre camino muchísimo, ¿no? Bastante, no llegamos a terminarlo, pero bueno. Ah, vale. Vamos a placajes fáciles, sencillos Pero No lo tumbamos No lo tumbamos porque no tenemos Placaje Vale, me quedo Bien, lesionado Bravo, bravo, bravo, bravo Buen trabajo Y sube de nivel Perfecto Eso me gusta mucho Vale, vamos a aplacar aquí. Sí. Mejor placar con el defensa para liberar el, al Matatrols y sacar un buen Blitz, ¿no? Y lo seguimos, ¿vale? Bien. Ahí duro. Vamos. Vale, vamos a colocarnos aquí Vamos a aplacar aquí Con este defensa oh, qué lástima! Vale, lo seguimos Vale ¿Cómo nos vamos a mover nosotros ahora? No, es turno 15, es turno 15 Vamos a aguantarlo A ver... Aquí estamos bien. Claro, hasta allí no llegamos. No, no tenemos que jugar a la por ellos. Vale, ok. Este placa está bien. Siempre y cuando. Vale, yo tengo bloqueo y el no. Uh, encima ha cao. Perfecto, perfecto. Eso sí, eso sí. Escurridizo, no te va a salvar. Vale. Vale, Pasito para el lado Vale, no Y ahora nos ubicamos aquí Esto está perfecto Y con este venimos a cerrar aquí El único problema es que llegan hasta aquí Bueno, no sé Tenemos mucha defensa Vale O sea, está bien rodeado Veremos Vale, ok, él se, se, mueve, se mueve, se acerca. Mira, pero eso para nosotros ya es totalmente relevante. Es que ni, ni vamos a buscarle ese placaje. Vale. Ahora, a ver cómo va a Vale. Si sí, era el placaje que podíamos esperar. Vamos a ver qué tal sale Dos rojos Y decido yo Te vas a casa ¿En serio? Como cae el balón fuera Me muero Uf Vale Vale, vale Nada, ahora con el matatrol los empujamos lo sacamos No fuera Pero lo enviamos Tac, tac Hacia el centro Y, y ahora recogemos Y la metemos Y ya está. Vale, perfecto. Nos toca arriba. Vale, hombre, tres dados. Bien. Y encima lesionado. Encima lesionado. Haberte lo pensaba antes, chico. Que estos es Blood Bowl. O sea, aquí son en placajes fáciles. Bueno, son dos dados. Tira que te va. Vale, seguimos Vale Vale, oye, oh, ni tan mal Vale, no, de aquí igual, son dos dados Vale, nosotros tenemos placaje Perfecto, nos quedamos Oh, ¡Qué bien, otra lesión Bravo, bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Hombre, lesionarnos Lesionar De este equipo, a todos los posibles Nos viene genial, porque es un equipo que va a participar en la Blood Bowl O sea que Es ya perjudicarle a futuros Vale, nos quedamos Vale Perfecto, nuestro turno 16 Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo muy bien, ¿eh? Ni... Bueno... Medida, al minuto La verdad que ha sido un partido bastante controlado Dios, no caben, no caben ¡Oh! O sea, empiezan a meter gente en el banquillo de los noqueados, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Vale, y esta defensa es genial Simplemente dejamos los tres posibles placajes Obligatorios y ya está Vale uh. Vale, nos podemos jugar un Blitz Aquí Sin regalar Muchas Bien las agallas. Vale, otra. Vale, sí. Bien. Bien. Bueno, se tumbó. Está bien. Vamos a alejarnos. No, no más tú, mijo. Por no regalar placajes. Venga, vamos a apoyar los placajes que, que ya tenemos. Y con eso listo. Finalizamos turno. Vale. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Nos ha venido bien, ¿eh? Además, para forzar que cayera el, el árbol. Hemos, regal hemos regalado un placaje, eso es cierto Porque hemos acercado esta defensa aquí Se levanta, pero bueno, si quiere placar Necesitaba el Jaggernaut, así que O sea, ya el Jaggernaut, el Blitz Me habéis entendido, vale Vale, bien aguantado Bien aguantado, bien aguantado Y ahora este otro aquí, ya está Fuera de eso, no tienes nada más que jugar Vale Se aguanta Mierda ¿Qué ha pasado? A ver Sin efecto a largo plazo Vale, vale, perfecto, perfecto Sin efecto a largo plazo, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, Muy bien. vale Bien, y perdió balón, maravilloso Fin de partido, cambio de posesión, fin de partido Bien, 2-0 ahí, mi gente, bravo Madre mía Madre mía Vale, 40k de tesorería Vale, armaduras rotas Una expulsión, dos touchdowns Perfecto Puntos jugador Uh, Hagan, Duerlin ¿Quién ha sido nuestro MP? Tarn, vale Que se ha lesionado Vale, lástima Ok, vale a ver qué tal Vale, te acaba de, tu equipo acaba de ganar la competición de clasificadores de la Blood Bowl Primavera Ahora puedes montar una fiesta o unirte a una nueva competición en verano Montamos la fiesta Eso no nos lo quita nadie Pero Compeonato, veraniego Telanaf La copa brutal La copa de Blood Bowl Buah nos vamos a jugar la Blood Bowl, señores El torneo histórico más prestigioso del viejo mundo Y todos los equipos sueñan con ganarlo Y con él, el reconocimiento eterno A partir de un montón de dinero Debe estar entre los 10 primeros Los 16 primeros de la competición clasificatoria de la Blood Bowl El ganador recibe 20 ciencias. Vale, nos vamos Son cuatro rondas, eh Uy Vale, usar entrada Vamos para adentro Vale, a ver Tenemos La agenda de nuestro Oh, es directamente Bracket y ya está Stone of the Sun Contra Taberna Roca Negra ¿Cómo es el formato? No tenemos el formato Próximamente Ah, sí, sí, es directamente bracket O sea, son Octavos, cuartos, semis y final Oh, lo que no sé es Los de día uno, no sé si son ida y vuelta Un equipo de ganar dos partidos Para ganar la serie Oh, mejor de tres Mejor de tres Vale, o sea, son todo Mejor de tres, excepto La final, que es un partido Uf. Esto es, es muy importante tener Backup. O sea, de tener mucha, mucha, mucha gente. Vale. Mata a trolls. Vale, subida de nivel. Sí, sí, son ocho. ¿Qué le podemos poner? Hombre, ya Granado está muy bien. Y ponle el resultado de a los dos a ver si paso no agarrar coach, entonces, Bob? Sí, ah pero tenemos ah vale esto lo... por eso está la X porque está está bloqueado vale apilamiento no me gusta nada pero es que y el resto qué Luchar, defender. Es que es parecido. O sea, teniendo que mantenerse firme es absurdo. Oh, no sé, brazo fuerte. Esto para hacer pases. Bloqueo múltiple. El jugador no puede perseguir en ninguno de los bloqueos. O Su sea, estabilidad... Vamos a meter, o sea, vamos a ir básicos, ¿vale? Vamos a meterle defensa Que eso al fin y al cabo suma a todo el mundo Vale, un Otrek que es Valva larga Vamos a subirlo de nivel, a ver qué tenemos 5, 3, 1, 8, vale, lástima Ok, vamos a ponerle defensa, ya tiene Vamos a meterle golpe poderoso Que siempre nos viene bien Vale, y con esto ya está. Ya tenemos hechas nuestras subidas de nivel. Tenemos ahora mismo 40k. Nuestro valor de equipo son 2020. Uf, jugamos contra hombres, lagarto. Estos tienen un buen equipo, ¿eh? Y, y tienen mucha gente. Los saurios los tienen bien. Los elizones. Uf, veremos. El Crocsigor, esto es una pasada. Ya lo veremos en acción. Bueno. Visto lo he visto y dicho lo he hecho, ya estamos en la Blood Bowl. Ahora queda jugar para ganar. Vamos a ir a por ello. Vamos a tratar de alcanzar la final y llevarnos este trofeo. Que esperemos que sea así. Así que nada.